Saludos desde el mall de Changsu, aquí en Taizan. Les quiero hacer un video rápido acerca de este coche eléctrico Fichi P7. Acá preguntarle al, a nuestro amigo de ahí, el vende autos, que ¿qué tal la calidad del coche. Vean, voy a abrirlo aquí. Este, dice que este coche es de Guangdong y de hecho acaba de salir. Es eléctrico totalmente miren como se ve por dentro y el precio de este es de 40 mil dólares americanos, el precio de su amigo pequeño B5 es de 40, no poco menos como de 32 mil dólares y este de 40 le pregunté de cuánto le dura la pila, dice que unos 500 kilómetros y bueno aquí en China de hecho hay muchos lugares donde lo puedes cargar ya directamente este, en los estacionamientos etc. vean se llama Xiaopeng es como, me pregunté si era Xiao de pequeño amigo, tengo de pen yo, y nada más se ríe, entonces no supe si sí o si no. <risa> Pero supongo que sí, Xiao Peng. Sí. Y este es el P5, okay, un poquito más chico, y el de allá atrás, vean, este es el P7. A ver, me voy a subir de este lado. Ajá, les digo, este está como en 30, 32 mil dólares, lo que me decía. Y, ah bueno, este tiene el marco de la puerta Y vean, muy parecido a los a los Tesla, ¿no? De hecho aquí en China más o menos el precio de los Tesla están como en 23 mil yuanes Este está en 21 mil, o sea, un poquito, un poquito más barato Pero más o menos el mercado de los coches eléctricos, pues hay, hay muchísimos, la verdad Pero este está bonito, ¿no? Vean, de hecho ahí hay otro, ese no sé qué sea pero, ¿qué les parece la vista? ¿Qué les parece? ¿Se animan o no se animan? Este está en 500. 500. Uh, dólares. Digo dólares. 500 kilómetros. No sé más o menos como cuánto sea la batería que le dure a un Tesla normal, más o menos de este tamaño. Pero, en este está padre Bueno, así en los moles de Xiazhou, aquí en Taizan. Explorando un poco esta, esta zona Bueno, Saludos, que estén bien Si me encuentro otros carros eléctricos De hecho ya varios pero Vean, todo el mundo anda con Unos shopping Bueno, hasta luego después. Saludos hasta luego.